a jugar Wacky Wizards que en este video les va a mostrar cosas nuevas de Wacky Wizards y obviamente cómo conseguir un elemento nuevos emojis para el canal que debe ser que ya lo están viendo en este gran momentazo. Pero igual, vamos a conseguir este carnal que no le he podido conseguir y he tenido que grabar cuatro veces. La primera fue un fail y casi lo logro. Razón, esa grababa lento, porque estaba en mi computador. Porque este es de eh, mi padre. Pero igual. Eh, ¿Qué hacemos? Tenemos que esperar un tren. No podemos tener pociones aunque tengamos pociones igual. No nos va a ser. Y descubrí algo y es que ya lo traducieron. Miren. Ahí aparece. Aunque la única que no ha sido traducida es eso. Y ya llegó. Japón. Listo. La idea no te dejes tocar por eso uy se puso lento y los ¡Mmm! oh man! en serio quisiera que no estuviera así de lento Entonces, a ver, a ver, tengo buenísimas noticias que contarles. En, en un directo voy a jugar un juego en específico y, segundo, vamos a celebrar mis primeros mil visitos. No te mueras, por favor, no te mueras. No te mueras. Quisiera que este no estuviera lentísimo Miren También tengo nuevos juegos planeados Como Portal Rush Aunque ya me pasé todas las dificultades Menos Extremo Es muy difícil Pero Ahí vamos a hacer un gameplay Y eso Y si los emojis que están viendo allá abajo son parte de las noticias nuevas porque tengo varios pero varios planes como listo ahí por ejemplo los emojis que estoy creando más, o sea hay más <risas> hasta hice uno de un gamer y hice otro en donde estiro literalmente mis ojos Uy, papá, papá, rata, rata, rata, rata, rata emergencia, em, cañón rata. No, oh my god, en serio, si me hubiera caído al vacío, ya me hubiera matado. No, no, bro, cuidado, no te quieres morir como en el otro cardenal como las tres mil veces que estás muerto vamos adiós ya puse dinamita ¡Cabum! ah sí ¡Oh, sí! ¡Lo hicimos! Lo hemos hecho con paz. ¡Hemos logrado conseguir el nuevo objeto! Sí, que tuve que grabar cuatro veces en serio. Al menos lo hicimos. Vamos al carterón. Y ahora vamos con la nueva información. Pero... Antes que todo, vamos a ver qué es lo que nos da esta poción. <risa> y me imagino cómo sería con Fly Robux. Hasta ni puede saltar. ¡Auch! ¡Ay! Está muy alto. ¡Wow! O sea... Mi, Mi cuerpo está muy loco Ay no um, Ya saben Robux. A ver, quiero ver qué pasa Quiero ver qué pasa Díganme en los comentarios Qué, qué, qué pasa, pero ya me lo tomé ¿Pierdo mi cuerpo? <risa> Esto está recontrabogeado Pero si, sí, ya saben, nunca mezclen eso Ok, empecemos con algo muy importante Descubrí que hay un código binario En la descripción Literalmente unos van a decir, es una coincidencia, punto. O otros van a ser igual como yo, que obviamente casi todos cayeron en lo mismo. Porque como rayos está en ese lugar tan específico que casi nadie pues encuentra secretos. Sí que es un camino muy raro porque ya no es igual como antes. Ya saben que el mapa cambia, pero... Wacky Races. Carreras. Nuevo mapa. Eso es lo que aparece, ya verán. Carreras. Nuevo mapa en construcción. Ok. ¡Qué rabito! Porque esto es una locura. O sea, piensa que estoy loco. O no, pero igual. Está muy loco eso. Porque, wow. Pero vamos con lo segundo. ¿Ven esto de aquí? Eso, obviamente, millones de personas lo han traducido. Miren. Traduc... Binario Así se llama si es que quieres hacer Cualquier de texto a binario O de binario a texto Mira Tapa Traducir El resultado dice Nuevo mapa siguiente Y por ejemplo Ahí pongo Nuevo mapa Sí y miren lo que da muy diferente, ¿no? Porque miren en cambio este En cambio este completa la segunda fila ¿Ven? Es ingenio Ahora vamos con lo último Ay, Diosito Santo Espero que hoy, o mañana, o cualquier otro día Voy a hacer un directo Si lo hago hoy, pues hoy También voy a mejorar mis streams Pero eso lo voy a hacer en el otro computador Pero voy a intentarlo hacer desde acá porque... Ya saben, quiero mejorar mis streams y hacerlos que se vean súper cool. ¡Ay, no! Ya saben la misión. La misión es... Esta. Que se suscriban, den like y activen la campanita. Si quieren que hagan más videos de estos, por favor apoyenme. Tengo el Patreon acá arriba, a la que están viendo ahí arriba, en la pantalla, sí, sí, sí, es arriba. Acá abajo en la descripción les voy a dejar el link a este juego si es que lo quieren jugar y conseguir todos los objetos. Si quieren saber cómo completar todo eso, les recomiendo ver el, vi el primer video. Ahí explico todo. Y también que vean los otros videos de esta serie. En serio, esto fue muy divertido. Pero, como siempre, vamos a probar al menos tres o dos combinaciones. Entonces, este con dinamita. Siempre la dinamita sale. Y en serio, les recomiendo muchísimo que vean el video. El primero, si es que quieren completar la mitad. Porque eso era cuando tenía pocos objetos. O sea... Cuando salió que era 2020 o 2000 Se puso de modelo 2020 y luego ahí salió y bla bla bla, y bla bla bla Vamos a tragarte. Wow, qué lento. Ah. Para. Al menos yo tengo una. A ver, esto. No. No. No. Mm, pues debe ser que tenía algo y no le está haciendo bien. Ahorita que reaccione. Y la segunda... Eh, esta sí va a ser muy divertida. Con eh, la del evento de Halloween. No conseguí la de Navidades, espero. Uh. Entonces, uno de Minecraft. Y no me salió el Pickets, ¡Qué traición! Pero igual, muchísimas gracias por ver este video. Si quieres apoyarme, te recomiendo, pues, suscribirte, dar like y activar la campanita. En serio, muchísimas gracias. Saludos a todos quienes vean este video. Y pues, yo soy el Mundo de Matías, el Mundo de Matías, digo, y me despido. Adiós. En serio, adiós.